Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a un video de Retro 21 Sixto TV en Twitch, pueden seguirme en Twitch como Sixto TV Y acá en Youtube, si quieren seguirme, se los agradeceré un montón Muchísimas gracias por entrar al video y hoy vamos a continuar jugando Steer Life Este juego que es una aventura gráfica muy buena, muy bonita, muy bien hecha y aventura gráfica con unos gráficos estupendos, así que vamos a continuar la partida, vamos a cargar la partida anterior que era la escena del crimen y todavía estamos acá en la primera escena del crimen no nos hemos ido y vamos otra vez a entrar aquí al cuarto donde está el cadáver porque antes de irme que era en el video anterior quedé en que me iba, me iba de aquí pero Primero vamos a revisar, revisar por última vez la escena acá del cadáver. No se asusten por lo que ven. Dios mío, menuda paliza que le dieron. Acuerden, acuerden que ustedes van a ser futuros científicos simple, que, que estar acostumbrados tórax. a esto. <ríe> ok. Dios mío, menuda paliza que le dieron. Menudo tatuaje, a lo mejor me hago uno Oh, Victoria quiere hacerse un tatuaje también No pienso afisgar no quiero imitar a Miller Miller, pobre Miller Bueno, recordaba que había algo más aquí, pero no Entonces vámonos, vámonos Nos vamos de aquí a buscar la salida y aquí hay un pequeño detalle gente y es lo que quiero que vean en este vídeo para los que lo vayan a jugar lo estén jugando quieran saber tal vez no es tan difícil pero podría servirle a alguien y es la forma de salir de aquí aquí comienza una cinemática al salir por esta puerta ahí está Miller a la oficina. A la oficina. Pero. ¿Pero qué. Es eso? La cogió. Perdona. Ok. Te salvó la vida, Victoria, por favor. Agradece. Tratan muy mal a Miller. La acaba de salvar. Salvar. Acaba de salvar la vida. Entonces vamos a hablar con Miller, a ver qué nos dice, cómo Voy nos a vamos que ahora. Buscar otra forma de salir de aquí. Muy bien, esperaré aquí por si Claire decide bajar o alguien más intenta subir. Bueno, si alguien más intenta subir no creo que haya problema, no, porque... <risa> Ni modo que escalen el aire. Pero si alguien intenta bajar, sí, porque se lanza por esas escaleras al vacío. Vamos a buscar entonces por aquí, miren el, el, el detallazo. Por aquí hay otra salida. ...para salir de aquí, este es un detalle para los que estén jugando, o quieran jugar esto, sepan, la otra salida donde está, aunque si no quieren spoiler, mejor ni miren, <ríe> Acá hay una puerta que tiene unas tablas cruzadas. Buena idea. Lo único que me hace falta es algo para arrancar estos tablones. Entonces necesitamos algo para arrancar esos tablones. Como dijo ahí Victoria. Victoria. Regresa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar de nuevo al apartamento. Y vamos a buscar algo de todos estos escombros, algo que sirva para abrir la puerta. Ya yo jugué esto y sé exactamente dónde está lo que necesitamos. Así que ahí va, para todo el que no lo sepa, aquí, camina hasta aquí Victoria. Y es bastante obvio, esta pata de mesa que está aquí. La tenemos listo. Ahora todo lo que queda es salir de nuevo. Victoria debería darle las gracias a Voy a tener que a buscar Miller. otra forma de salir de aquí. Muy bien, esperaré aquí por si Claire decide bajar o alguien más intenta subir. Pero no, no le da las gracias por salvarle la vida. Malagradecida, que vamos hasta el fondo ya a la puerta que ya conocemos. ¡Oh, oh, oh, Victoria, no, lo único que me regresa. regresa. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Esto es lo que necesitamos. Solo eso, y ahí va acá arriba y uy, se cayó de cuerpo cobarde como se menea y una patada y oh, es karateca victoria sabe karate, sabe karate entonces ya estamos casi, casi, casi que nos vamos de aquí ya pero falta un detalle, cómo bajamos aquí hay una escalera Victoria baja la escalera, pero uf. Parece ah, que voy a tener que hacerlo por la tremenda. Uh, ah. Se fue la escalera a la miércoles por la tarde y tú que no llegas. ¿Cómo es a la tremenda? Victoria dice vamos a tener que hacerlo a la tremenda. ¿Cómo es a la tremenda? Ponemos el puntero aquí, clic y miren nada más nuestra super heroína. Genial. Listo. Vamos acá a la entrada a hablar con el poli. Joder, qué dolor. Y miren esta escena. <ríe> Pobre Miller. Cielos, Miller, ¿estás bien? ¿Y cómo va a bajar a Claire? Claire. Clarice. De la Miller misma manera, bien? supongo. Sí está bien perfecto entonces ya no hay nada más que hacer aquí nos vamos a nuestro próximo destino próximo destino el éxito aquí dentro del coche de victoria que tiene bastantes botones y cosas bonitas aquí y aquí no recuerdo que hacía esto, pero tenemos un mapa, aquí estamos en la escena del quinto asesinato que para nosotros es el primero, la primera escena del crimen, es donde estamos y donde queremos ir ahora es a la oficina y nosotros no tenemos que conducir ni nada, solamente clicamos aquí y la magia de YouTube nos lleva directamente a la oficina donde Victoria ...seguirá trabajando en este caso, este difícil caso de investigación de asesinatos. Vamos a caminar hasta la entrada, que es este lugar. Pero, eso, lo que hay ahí adentro, lo vamos a averiguar en el próximo video de Retro 21. Sixto TV en Twitch. En Twitter, SixtoTV. Twitter. Así que pueden seguirme en esos lugares, Twitter, SixtoTV, Twitch, SixtoTV, y acá en YouTube, Retro21. Saludos para todos, muchas gracias por, el ver, por ver el video, y será hasta la próxima con el video que tal vez se titulará En la Oficina. Chao, gente.